Hola mamita, ¿todo bien? Mamita, ¿Creo que, creo que te la ponga, creo que te la ponga, creo que te la ponga.